Amigos y amigas, aquí estamos, un nuevo yo para el canal. Ya sé que estuve más o menos desaparecido de YouTube por un tiempo y es por la escuela. Bueno, ya hemos regresado y esta vez con... Es... Con Five Nights at Sonic Maniac Mania. Ricores Sí, la nueva versión de que conocemos. Y tal vez inicié una serie con esto, pero vamos. Jugaremos con estos tres personajes. Y si me preguntan por qué no hay voz loquendo, porque tuve un cambio de opinión, ya que literalmente no sé cuánto voy, cuánto texto voy a escribir, con lo que otra vez vamos con mi voz que podríamos decir que eso sea broma de la broma del April Fool ah no, hola personajes ¿cómo les ha ido bueno por pues su apariencia no veo que les haya ido tan bien pero bueno podríamos decir que lo del loquendo es broma del April Fool o tal vez haga parecer una voz loquendo a veces bueno, tal vez no. Ya que tendría que grabar un video aparte para ponerlo aquí. Pero bueno, mientras tanto los personajes todos están en el mismo sitio. Vigilando la misma cámara. Ah, no. El dinosaurio... Ah, no, ahora los tres se fueron. Se puede estar vigilando despego, ay no, el Mario ya se, ay no, lo dije, bueno, siempre, bueno, me he visto las normas de Nintendo y sé al menos que mirando donde aparezca un mensaje suyo, no debería estar, literalmente debes de hablar. En ese mismo video ya que si no lo haces es posible que te caiga advertencia de copyright Entonces sigamos Guay way wait way wax Guei wey way way way Y aún nada Reparando el audio Y eso chicos Que en este momento se ven que yo hago algo que no debería pasar si tienes el volumen en C. Espera, sí, como eso de mirar al pasillo, si el Mario está ca caminando, pues aquí lo tenemos y listo. Ya me decís seré él. Pondré el audio para ver si uno viene. No. El Yoshi ya se fue lejos. Está lejos. Tocaba buscarlo a través de las cámaras. Ah, no, ahí está. Aunque vamos a recargar el General Ya que no podemos dejar que se nos vaya la electricidad a media partida. O si no, el Sonic nos mata. Bueno, sigamos. Pop, pop. XD había pausado el audio por un momento Sigamos con esto Y bueno, esto va recargándose por unos momentos Y ya Tenemos la suficiente energía para no perder Ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo se nos está rompiendo la ventilación y si eso pasa posiblemente Salvage Sonic nos venga a dar un ataque cuando ni siquiera está el tipo bueno, ni sé si sacaron una versión nueva para ir, para ir a investigar ok I no. ya el Yoshi está a punto de atacar Ay, no me digas. Yoshi a punto de atacar. Espera, también dije su nombre. Ya ni qué más da. Tal vez hasta aquí llegue el video. Por culpa de Yoshi. Ah, no me digas. Volví a decirlo. Bueno, ya dejemos de decir ese nombre. Ojo, el Sonic está a punto de atacar. Está a punto de atacar. Si ven que yo bajo el monitor. Es que Sonic se acabó de reír. Para estar listo, para que no me destruya. Y Mari. El fontanero favorito de todos, sigue bailando en el pasillo pum pum ah no, ya llegó que rápido fue esto xd ya vamos terminando la noche con lo que si ven que yo cambio de cámara rápidamente es normal que pase para vigilar XD Lo que nos queda de ba de batería Y lo que estamos utilizando sea nada ¿eh? Nada, absolutamente nada Nada, nada, nada, nada, nada, nada Aunque, en la versión manía manía normal Literalmente Hola, hola Mister Verde ¿Cómo estaba? Bueno, aunque la versión manía, manía normal ¿Hay logros en esta? ¿No? Porque es la, me la última y custom night de Sonic ¡Y adiós! Hasta la próxima Bueno, te digo, hasta la próxima ¡Y adiós! ¡Nos vemos en el próximo video!